La forma más frecuente en que los académicos usamos los archivos digitales es en documentos de texto. Casi todas nuestras actividades de docencia, de investigación o de participación en la gestión institucional utilizan al texto como elemento central. Este saber implica conocimientos y habilidades sobre los siguientes aspectos. 1. La creación de un texto sea la apertura de un documento nuevo o la elaboración de una entrada en un blog. 2. La edición de un texto, o sea, copiar, pegar y cortar las palabras y los párrafos. 3. El formato de un texto, que significa cambiar los atributos de la fuente, determinar un estilo o configurar la forma del párrafo. 4. La manipulación de los elementos de un texto como cortar las palabras, hacer búsquedas, revisar ortografía o registrar cambios en las versiones del documento. Y cinco, la inserción de elementos audiovisuales de un texto enriquecido con efectos, animaciones o transiciones dentro de una presentación, un cartel o una infografía. Lo que necesita saber un académico contemporáneo respecto a la creación y manipulación de contenido de texto y texto enriquecido se funda en conocer y usar programas para la acreditación y edición de texto, como Word y PowerPoint. Es deseable dominar suficientemente alguno de estos programas para modificar y resaltar texto para definir fuentes, mayúsculas, minúsculas, negritas, tamaño, color, cursivas, etc. Es necesario identificar las opciones para realizar cambios en la edición de presentaciones. Por ejemplo, para insertar una imagen o un video o un cuadro de texto. O también para modificar el estilo insertar encabezados, entre otros aspectos. En el trabajo académico, es muy frecuente editar el formato de texto en tablas y figuras para realizar planeaciones, mapas mentales, esquemas o diferentes recursos que enriquezcan las clases. Y para ello, es necesario saber crear diapositivas e insertarles hipervínculos, animaciones y transiciones. Cada vez es más común utilizar plantillas en la creación de documentos para definir títulos, subtítulos, notas al pie, número de páginas, encabezados, vínculos a textos, o para hacer compendios e insertar imágenes, modificarlas, añadir texto o insertar viñetas, por mencionar solo algunos. Es imprescindible saber copiar, pegar y cortar contenido, teniendo en cuenta su relevancia y coherencia con el texto. Cada vez es más necesario reconocer aspectos técnicos y éticos de la edición de texto plano y enriquecido para redes sociales, blogs y plataformas educativas. El medio universitario y de la educación superior es el entorno por excelencia de los textos. Desde hace siglos, el conocimiento se ha acumulado y se ha transmitido a través de la palabra escrita. Las TIC han venido a ampliar la dimensión cultural y el uso de los textos, diversificando los medios y formatos. Con distintos grados de profundidad, en todas las disciplinas académicas se usan procesadores de texto y se utilizan diapositivas en las presentaciones de clase, en los seminarios y en congresos. A la manera convencional de usar los documentos, se agrega ahora el uso de textos enriquecidos con imágenes y gráficos, lo cual está amplificando las posibilidades de investigación, de enseñanza y de comunicación hacia la difusión. El uso de fotos, gráficas, videos, archivos de audio y de fórmulas algebraicas que derivan de software especializado acompañan a los textos y crean documentos de nuevo orden en cada una de las disciplinas y profesiones que conforman los campos de conocimiento académico. Las mismas maneras de comunicación de la ciencia se están transformando con pósters y carteles, ponencias multimedia, con el uso de hipervínculos, con diapositivas animadas.